Me no controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No controles mis vestidos. No controles mi forma de bailar porque es. Enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis No controles mis sentidos. Claro, claro. No.